Bueno, la importancia de traer esta conferencia, como muchas otras científicas, es este, seguir impulsando el desarrollo de la ciencia en México, ¿sí? haciendo ver a la comunidad internacional que nosotros somos un agente importante también del desarrollo científico. ¿sí? Este, pero este tema en particular pues, es un tema que reviste gran importancia por la diversidad y por la forma eh, que presenta el hacer ciencia a futuro, ¿no? este, algún colega mencionaba que no es que los temas que se presenten aquí son nuevos, sino la forma en que se presentan hoy so, este, se hace la ciencia, este, y, eh, apunta hacia cómo debe ser eh, a futuro, la ciencia tiene que ser este, interdisciplinaria, tiene que ser eh, cooperativa, tiene que ser colectiva en cierta, en cierta medida porque eso permite Atender mejor los, lo que creo que al final es la, el, el propósito principal de la ciencia, que es este, conocer obviamente nuestro entorno, nuestro universo, nuestro, nuestro mundo, nuestro país, nuestra sociedad, y este, modificarla de, de manera benéfica, de beneficio hacia, hacia todos. Entonces, obviamente, pues, creo que esa es el, la principal importancia de traer una conferencia como, como esta, que es una conferencia muy importante, pues, como escucharon en la presentaciones, este, no, no está, no tiene tanto tiempo, tiene 15 años que se, fue, se instituyó esta este, conferencia, ¿sí? pero es la primera vez que llega a América Latina y afortunadamente es en México, ¿no?